Más que analizar lo perdido y se dio Desde se en medio busca en oscuridad Llega tuya, me brillar Que ya perdí motivo Pero por un camino, wow, oh, oh, oh. pero por un camino que no se dio Un camino que no soñó luego se paró oh, oh, oh, oh, oh. No, no, no. Nena, no te veo en la noche, siente linda sin roche Que nadie te reproche, si paramos en coche Si empezamos a la hacer, se vino roce Te como pero te encontré mami